Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, acá tenemos un poquito lo que tiene que ver con un tema que nos venía interesando Que veníamos charlando en el canal, y es el tema de los proyectiles HE en el sandbox Bien, y acá tenemos alguna especie de eh, resumen, resultado, podríamos decirlo así, con respecto a ese tema y eh, vamos a leer lo que nos dice aquí Wargaming, en el día de ayer publicó que, eh, bueno, a ver, la cantidad de jugadores que jugaron en el servidor sandbox sobrepasó todas nuestras expectativas, su compromiso con el proceso del juego nos ayudó a reunir estadísticas importantes. Los comentarios proporcionados y la cantidad de tanquistas que completaron la encuesta demuestran que las ideas recientemente implementadas no les fueron indiferentes y generaron debate entre ...todo tipo de jugadores en distintos sitios. Bueno, eso está claro, ¿bien? A todo el mundo que juega el WOT, le interesa lo que va a pasar con el WOT. Y podemos decir entonces que... ...resumiendo el tema de los resultados preliminares, ¿bien? Así a boca, a boca jarro, eh, podemos decir que... ...sobre la base de los resultados preliminares de las encuestas... ...podemos afirmar que los aspectos principales de las nuevas mecánicas... ...fueron del agrado de los jugadores... A ver, para aquellos que no están tan metidos en el tema. Eh, Igualmente les voy a estar dejando para arriba una tarjetita para que sepan bien. Y estén bien interiorizados sobre lo que se estuvo preparando acá en el sandbox. Pero les resumo así. Lo que se intentó es de que las explosivas no hicieran tanto daño. Bien resumido, así muy, muy acotadamente sería algo así. Antes una explosiva sin apuntarte hacía x cantidad de daño por ejemplo 500 bueno ahora se supone que si en un a mayor blindaje menos daño bien de la explosiva eso es lo que se intenta lo que se intentó por lo menos aquí en el, en el servidor del sandbox eh, entonces si disparas a una zona más eh, frágil que no sea tan random que a veces vos les pegás en un lugar donde está eh, lo ves en verde y no sé y le sacas 20 sí, ¿qué, qué eso loco, o sea, imposible. Y después le pegas en una zona en cualquier lado, sin apuntar, a 800 metros y le sacaste 490. Decís, bueno, esto es joya, buenísimo. Entonces, se supone que lo que pretenden es que a mayor blindaje, menos daño. O sea, que los proyectiles HE eh, hagan, reduzcan su, su daño si no apuntás bien a una zona frágil o vulnerable, ¿no? Bueno, eso es el resumen. Ahora, como decíamos... Eh, las mecánicas, o sea, todo esto que estamos hablando Fueron del agrado de los jugadores Ya que más del 70% de las críticas Más del 70% de las críticas Fueron positivas En especial, descubrimos que a los tanquistas Le gustaron los siguientes aspectos A ver Pay atención, atención Lo que le gustó a la gente, supuestamente, según Wargaming Una importante reducción en el daño De los proyectiles H rediseñados al impactar sobre el blindaje frontal De vehículos de blindaje pesado Exactamente Estábamos diciendo, por ejemplo Si te viene un 705A y vos con una explosiva Con un... por decirte algo ¿Qué te puedo decir? Um, con un Tito 3 Con un Tito 4, con explosiva, Estamos siempre hablando de explosivas Le sacabas tal vez unos 400 300 Si Dios te acompañaba 500, 600 es decir, Usa un pesado entonces. Y las explosivas te las clavan todas y te entra todo. Bueno, una importante reducción en el daño de los proyectiles explosivos rediseñados al impactar sobre el blindaje frontal de vehículos de blindaje pesado. Una IU mejorada para las notificaciones sobre impactos y penetraciones. Bien, información: eh, se, se, se penetró blindaje, no se penetró eh, y cosas así. Todos los mensajitos que te van apareciendo. Eh, que Eso está en el video que, le, que yo hice hace un tiempo Repito, se los voy a dejar en una tarjetita La habilidad, lo que le gusta a la gente, otra cosa La habilidad de infligir daño mínimo con proyectiles HE Cuando estos alcanzan el blindaje Lo que pretenden es que cuando alcanzan el blindaje y lo penetran Obviamente podés tener eh, daños internos de módulos ¿bien? Eso no quita lo que pasaba, por ejemplo. Vos antes salías con un torre, a torretear, y Tenías una cupulita arriba solamente. Te metían una explosiva ahí. ¿Y qué pasaba? Se te prendía fuego el motor. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que mostrando la cúpula del comandante solamente? O pegando moviéndose un poco. Te pegaban una explosiva ahí y te prendían fuego el motor. O sea, o te hacían munición, por ejemplo. No que vuelan la munición, pero tal vez... Eh, sí que te dañaran el compartimento de munición. Bueno... ¿Eso pasaba por qué? Porque supuestamente al infligir el proyectil, daño en la cúpula, ingresa y las esquirlas, o sea, todas todo la, las esquirlas del proyectil, infligen se esparcen dentro del, comp del compartimento donde están todos los, los tanquistas, digamos, la tripulación. Y así, de esa forma, podía dañar algún módulo o po podía incluso prender fuego el motor del vehículo o la transmisión o lo que fuera. Bueno, por eso pasaba. Basados en las estadísticas preliminares y en sus opiniones podemos decir que las mecánicas rediseñadas cumplen con nuestras expectativas y no provocan grandes errores técnicos ni de diseño. Bueno, ahora, los temas de discusión actuales, que esto es algo que me gustaría que me dejen en los comentarios realmente porque estaría bueno saber sus impresiones o qué piensan por lo menos de esto, ¿no? Luego de revisar sus opiniones identificamos que los puntos principales que llamaron la atención eh, en sus debates, en los debates la capacidad de los proyectiles H de penetrar los faldones laterales y las orugas bien, entonces te ponen faldones se supone que antes explotaba ahí y no no es que no penetraba pero era muy, muy, o sea, mucho menor la incidencia de ese proyectil dentro del vehículo porque las esquirlas ya explotaban afuera sí te generaba un poco de daño pero no es que te volaba el tanque ¿Bien? entonces qué va a pasar con eso ahora proyectiles explosivos que penetran en faldones laterales y en las orugas el impacto de las nuevas mecánicas en vehículos tales como el kb 2 El FB-4005 y otros que utilizan HE como proyectiles principales Bueno, esto era algo que me lo dijeron Muchísimo cuando estaba haciendo las pruebas Del Sandbox y muchos de ustedes Con razón, viendo su preocupación Y los banco y estoy de acuerdo con ustedes Digamos, después que yo también Me puse a probar estos vehículos Dije, o sea Salgo con el kb 2 Y pego 60 por tiro 80 por tiro para una recarga de 18.5 segundos. O sea, no merece la pena. No merece la pena en ese sentido. Una posible solución. Y tal vez que le suban un poco la penetración a la, a la penetrante. Entonces, ya la, la explosiva eh, se deje de utilizar como munición principal. Y que tenga que tirar penetrante. Ya sea la estándar o la munición de oro, la premium, como quieran decirle no sé. Podría ser una opción. El kb 2 deje de ser ese, ese cañón explosivo. 4005. Y tal vez podría ser más de lo mismo. Que modifiquen eso. Que pase el, el, el poder destructivo de la explosiva a una penetrante. Pero no sé. No sé porque sería raro. No sé. Porque usa Hedge también. Y usa HE. Y la penetrante. No sé. Sería... No sé. Este trabajo se lo dejo a Wargaming. La verdad que ahí... Me lavo las manos porque es. es la 4005 y el KBO son cañones muy específicos. O sea. Y más la 4005 porque tienen, encima tiene dos municiones. La HESH y la HE. La KBO, aunque sea, tiene una sola. Tiene la penetrante común, la penetrante premium y la HE. Así que bueno, no sé. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Ves que se arma como un debate? Si estuviéramos en un en vivo ahora, en un. Un directo, ustedes me estarían diciendo tal cosa, tal otra, estaríamos charlando acá, debatiendo. Bueno, por eso no los tengo acá para, para poder charlar, me, me inquieta mucho qué piensan ustedes de esto. Seguimos. El impacto de los proyectiles HR diseñados en los vehículos con blindaje ligero. Bueno, ok. Sí, más que nada los que tienen en los ligeros con rueda, ¿no? Es lo que más me preocupa porque nunca le hacen nada a los ligeros con rueda. El desempeño de los vehículos premium que utilizan proyectiles HE como munición principal, por ejemplo, el KB2R, claro. Vos. Este es otro tema de debate muy heavy, muy pesado y muy controversial. ¿Por qué? Porque a diferencia del kb 2 el kb 2 Ragnarok, el R, que es el que se compra en la tienda Premium, con dinero real, con plata, ¿bien? Justamente, vos pagaste con tu plata, con tu, con tu sudor, con, tu, con lo que haces en tu trabajo, en tu día a día, justo pagaste porque el vehículo tiene esas características. Y vos querías ese vehículo y lo pagaste. Ahora. ¿Qué va a pasar si te cambian las características de ese vehículo? ¿Me devuelven la plata? ¿No me la devuelven? ¿Va a quedar como antes? ¿No va a quedar como antes? ¿Va a quedar como un paréntesis dentro del juego? ¿El de línea va a ser una cosa pero el KB-2R hará otra? No lo sé. La verdad no lo sé. Eso es un tema muy controversial. El tema de los tanques premium... Es un tema muy heavy. Porque ya te digo, repito, vos pagaste plata real por ese ataque porque querías eso. Vos querías eso y lo pagaste. Y ahora me lo sacás, o sea, me la plata. No sé. O no, no sé. O tal vez lo dejan como estaba antes. Por eso, repito, no lo sé. No sé cómo va a ser. Y yo hablo por los que lo tienen, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Estoy hablando en defensa de aquellos que lo tienen. Pero repito, yo en mi garaje pueden ir a cuenta y en bajo capo, y verás que el KB2R no está, porque no lo tengo. Sí, el KB2 de línea, eso así. Bueno, eh, pero una cosa: un paréntesis. El KB2 de línea no tuviste que pagar plata real, ¿bien? R, sí ¿Cierro el paréntesis? La cantidad de impactos críticos provocados con proyectiles HE. Bueno, eso también. ¿Cuántos críticos me vas a hacer? O sea, es, es todo un tema, la verdad que es todo un tema el cambio este. Eh, el desempeño de los vehículos con movilidad elevada Que portan proyectiles HE con elevada penetración Especialmente los vehículos con rueda. Bueno, claro Es un tema también No sé, es, es, es muy controversial Por eso, repito Me encantaría el debate que me dejen en los comentarios ¿Qué piensan ustedes, ustedes de todos estos temas? Porque acá lo único que me importa es lo que piensan ustedes ¿Qué pienso yo? ¿Ni lo que piensa aquel? Bueno, sí, lo que pienso yo Sí, como cualquiera de todos los que estamos acá O sea, no no es que mi... mi, mi... Opinión vale más o menos que la del resto. Vale exactamente igual que la de cualquiera de ustedes. Por eso, repito, me encantaría saber qué es lo que piensa cada uno de ustedes. ¿Cuál es el siguiente paso? La próxima etapa de las pruebas de los proyectiles de H&R rediseñados en el servidor Sandbox comenzará a fines de marzo o principios de abril. Actualmente estamos analizando la información recolectada y teniendo en cuenta sus opiniones. Nos enfocaremos en examinar las preocupaciones expresadas anteriormente por medio de la revisión del análisis estadístico. Informaremos por separado acerca del contenido y las fechas exactas de la próxima interacción del eh, sandbox tanquistas hicieron un excelente trabajo sus críticas y preguntas han demostrado bueno. esto es todo lo que eh, venimos a discutir chicos parece poquita información pero es muy importante para el futuro de world of tanks bien déjenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de todo esto me encantaría saber sus opiniones repito eh, así que bueno nada Dejen ese like, suscríbanse al canal, muchísimas gracias por el apoyo, seguimos creciendo día a día, este mes pasado eh, hemos tenido 100 suscriptores nuevos al canal, así que muah, los agradezco porque eh, hacen ustedes cada día más grande a este canalcito humilde de World of Tanks. Muchas gracias, cuídense y que tengan un hermoso fin de semana. Chau chau.